Sabéis que se están desarrollando bolsas de trabajo eh, en el Ayuntamiento de Leganés, los procesos selectivos. Eh, sabéis que esta semana han sido eh, los exámenes de auxiliares administrativos y también de trabajo social. Y queríamos denunciar la poca eficacia a la hora de gestionar estos procesos dentro del Ayuntamiento de Leganés. No solo empiezan mal. Porque buscan una situación, una solución temporal para un problema estructural. Es decir, lo que tenía que haber hecho el ayuntamiento no es generar bolsa de empleo, sino sacar las plazas definitivas. Porque dentro de tres años volveremos a estar con el mismo run, run. Eh, Personas que aprobaron un proceso, eh, que no salen su proceso definitivamente, y temporalidades de, de muchos años que no benefician ni al servicio público y mucho menos. A la gente, pero además ha sido un proceso muy poco garantista. Eh, los, eh, las personas que se examinaban tenían que entregar eh, la papeleta, eh, el examen en un sobre, tus datos personales en otro, que eran grapados. Eh, bueno, a nosotros nos parece que este sistema, además de rudimentario, nos parece que no garantiza los criterios eh, de igualdad de oportunidades para todos los que se han presentado al proceso, por no decir que además los procesos, bueno, pues los exámenes venían eh, hasta con falta de ortografía eh, y que, bueno, pues que había cierto caos a la hora de colocar a las personas que tenían que afrontar estos nuevos procesos. Eh, bueno, insisto, por el mismo coste, por el mismo trámite burocrático, se podrían haber sacado las plazas y haber empezar a estabilizar eh, los recursos humanos en el Ayuntamiento Leganés. Se ha optado por una patada hacia adelante, como siempre, esperando que los problemas los solucionen otros.